Hmm. Uh. Bueno hola a todos gente, soy Fede y estoy con un nuevo sorteo para el canal, esta vez voy a estar regalando una key para Dirty Bomb. Es un juego, un shooter que está en Closet Beta y bueno, los requisitos son los de siempre, comentar participo y su usuario de Steam y obviamente ser suscriptor del canal. Eh, la regalo porque me, la intenté probar y no me anduvo porque dice que en Uruguay no se la puede descargar todavía Así que se las quiero regalar a algunos de ustedes, a ver si pueden, si tienen más suerte que yo y pueden jugar el juego Y nada, vuelvo a repetir, los requisitos son comentar participo y ser suscriptor del canal eh, Al costado de participo pongan su usuario Steam para que los pueda agregar y pasarle las que por ahí. Y nada gente, nos vemos en el próximo video. Chau.